Sí, resulta que te amo Y no encuentro explicación A veces pienso que estoy loco Pero desecho la idea No lo estoy Pues sí, resulta que te amo Y sí, resulta que pienso en ti a veces con las paredes mi corazón a veces es raro camino y camino con lo que puedo me apasiono a veces lo más raro, y si sí, resulta que te amo y no encuentro explicación Soy loco, el desecho la idea, no lo estoy, Les llevo algunos días muy bellos, el corazón se me dispara a veces, estoy lleno de alegría y no sé por qué, y creo que el amor está muy cerquita. En el m lo que por fin quería saber Y ahora que lo no sé, entiendo mi estado Una vez estoy alegre y otras apagada Y si sí, resulta que te amo Y no encuentro explicación A veces pienso